No puedo creer que hayas sobrevivido. ¿Cuántos años han pasado? 100 años. No puedes imaginar... ...cuánto tuve que sacrificar para seguir con vida. ¿Qué quieres decir? El mundo se acabó en el futuro. Nick me a la mayor parte de los humanos. Mi mundo es un gran apocalipsis. ¿Cómo lo hizo? Él creó un gran ejército de animatrónicos de salida. Fueron inmortales por muchos años. La humanidad no ha podido detenerlos. Él no le dio piedad a nadie. Es un verdadero monstruo. Scraptshot. Scraptshot. Cambiaste tu nombre de nuevo. Veo que aún no has cambiado. Arreglaremos todo. ...se van a arrepentir de meterse con nosotros. Tienes mi palabra. Es bueno verte de nuevo, hermano. Es bueno ver a viejos amigos de nuevo. Uy, Veo que ya estás lista. Ya. Yeah. Puedes contarme sobre este plan ahora. Mi plan es conseguir una cierta espada. ¿Una espada? Sí, la espada de almas. Esta espada puede herir e incluso matar a Shadow Freddy. Eso suena bien, pero no entiendo por qué te demoraste tanto en contarlo a nosotros. Podríamos haber obtenido esa espada mucho antes y haber matado a ese monstruo de una vez por todas. Uh, no lo entenderías. Porque hay una condición para conseguir esta espada. Y eso es... Esta espada requiere de un sacrificio. Para conseguir esta espada debes de matar a tres de tus amigos más cercanos y tomar sus almas para crear la espada. ¿Qué? Así que básicamente, tendrías que matar a tres de nuestra familia animatrónica para conseguir esa espada. No puedo hacer eso porque queremos salvar a todos. Pero hay una solución.